En estos días se conoció la noticia de, bueno, del retorno al Uruguay del de supuesto ladrón del siglo y tuvo una cobertura mediática importante. Creo que, por supuesto, son ejemplos que no hay que repetir. En todo caso, un delincuente es ejemplo cuando demuestra arrepentimiento, cuando reconoce que se equivocó. Cuando le muestra a sus pares que ese no es el camino por el cual hay que guiarse en la vida. Pero esos antivalores también muchas veces se dan desde la política. Y creo que claramente nuestro actual presidente ha demostrado que a través del insulto, de la descalificación, se puede llegar lejos. Y es un valor equivocado. También... El ministro del Interior se quejó de que Argentina esté liberando presos antes de que cumplan la condena. Lo mismo que hizo Tabaré Vázquez y José Díaz en el gobierno anterior, liberando presos que no habían cumplido la condena. Gabinete en el cual el señor Bonomi era parte, porque era ministro de Trabajo. Lo que vemos es que, además, todo da lo mismo y vemos que personajes como este, que su mérito es haber robado un banco, se convierten en poco más que una figura mediática, nos va llevando cada vez más a lo que vivimos, un cambalache, donde da lo mismo una cosa que otra. Y no debe ser así. No debe ser así. de Frente Amplio, con impuesto a quienes más trabajan, con asistencia, asistencialismo hacia quienes no trabajan, en realidad con sus descalificaciones hacia profesionales, hacia los médicos ahora, pero antes fueron los abogados, los escribanos, los economistas, que no se habían subido en un arado, lo que hace es demostrar que la última estrofa del tango cambalache se aplique a la perfección. Da lo mismo el que labura noche y día como un güey que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Ese no es el país que queremos. El país que queremos es el país que reconozca a quienes trabajan, que reconozca a esos héroes anónimos que se levantan sin chistar para ir a trabajar. A las madres que crían a sus hijos y forman una familia. A los jóvenes que estudian y trabajan. A todos los que se rompen al lomo para sacar adelante su familia. El Uruguay que queremos es el que cumpla la máxima que decía José Martí. El éxito es de los que se sacrifican y no de los que viven a costa de los demás. Hasta la próxima.